Vamos a presentar este software que es una aplicación en línea, open source, que permite eh, ser ejecutada con conexión a internet o bien también permite la descarga para poder instalarse en cualquier dispositivo. Nosotros lo vamos a usar en línea. El link es diagrams.net. Van a tener disponible la URL para poder acceder. Vamos a Start. Podemos elegir el idioma a través del navegador, pero lo que conviene es configurarlo a través de la misma aplicación. Yo, como ya lo tengo eh, previamente eh, generado, eh, vinculada a mi cuenta, eh, ya me da directamente la opción en español. Eh, al inicio, este software lo primero que nos pide es eh, asociar una nube donde va a guardar cada proyecto, cada archivo que generemos eh, entre las opciones que se nos brinda nos brinda Drive, también Dropbox y algunas otras nubes virtuales o ustedes pueden elegir directamente que descargue al dispositivo como yo he vinculado previamente eligiendo Drive, Google Drive con mi cuenta y con mis datos de mi cuenta de Google que eso es también lo que ustedes van a poder hacer directamente me ofrece esta opción eh, ya lo asocia directamente a guardar ahí. Y me da la opción de abrir algún diagrama que yo haya generado previamente o crear uno nuevo. Vamos a elegir esta opción. L el cuadro de diálogo que nos ofrece Diagrams nos permite seleccionar distintos tipos de gráficos para comenzar nuestro ejemplo. Eh, de todo tipo de gráficos estadísticos, de barras, eh, de gráficos jerárquicos eh, gráficos de tipo eh, diagrama de flujos, diagramas de navegación, mapas conceptuales, como verán es bastante amplia la oferta de tipos de gráficos eh, podemos generar nuestros propios esquemas, podemos elegir opciones para maquetar sitios, para representar cualquier tipo de jerarquías eh, relacionadas, eh, vamos a elegir en este caso diagrama en blanco crear y siempre nos va a preguntar Diagram, si queremos guardar en la nube que hemos elegido en alguna carpeta en particular o usar la carpeta raíz es decir, suelto le vamos a decir sí nos pide autorización para ingresar a Google Drive y nos va a pedir los datos para la cuenta con la cual vamos a acceder por más que ya había estado vinculada, la cuenta nos pide que le demos eh, acceso, permitiendo, le damos tiempo y esperamos que el software nos permita acceder.